Eh, halo Moncho, campito estudio No, you're fucking crazy Cada noche sueño que te quedas, cada día pienso que te quedas En verano me congelo de pena y ahora en invierno la pena solo quema, quema, quémalo, quema, quema. Y ya no nos queda nada, nada eh. Yo lanzo los suspiros como tiro, muero cuando quiero y no te miro Te huelo, hasta en el aire, que respiro, y eres cielo, por eso yo siempre me tiro Yo lanzo los suspiros como tiro, que muero cuando quiero y no te miro Te huelo, hasta en el aire, que respiro, y eres cielo, por eso yo siempre me tiro Y no, no, no, queda, no, no esto era mi dama y un rico mendigo Que juro que me hierve todo lo que no te digo Rodrigo ha llevado rato pensando contigo Un gato negro enfermo por haber querido Yo ya ando solo pero me siento perseguido Que no sé cómo verte yo pa' ti no soy testigo Que siempre lo recuerdo y aparece cuando olvido Y ya no queda nada que tengo un tumor de jugo de cubata Bebí pensando en ti, no recuerdo nada Que me mentí, me estoy matando con polvo de edad. Por cada puñalada yo le meto otra calada Y ahora voy a fuego en todo, ya no pierdo nada Perdí mi ego en un juego contra tu mirada Es como tener vergüenza y todo me señalan Siempre pensando en hablarte y no puedo olvidarte Doce meses han pasado intentando borrarte Ahora doce veces loco no he valido el desastre Cierro los párpados otros sábados al lado de llorarte Yo lanzo los suspiros como tiros Que muero cuando quiero y no te miro Te vuelo hasta en el aire que respiro Y eres cielo por eso yo siempre me tiro Yo lanzo los suspiros como tiros Que muero cuando quiero y no te miro te huela hasta en el aire que respiro Y eres cielo, por eso yo siempre me tiro hey, eres moncho, ahora me empeño en vela sin quererlo La noche en vela ya la tela en mi cuaderno Para el redondo de arena ya no frena el tiempo Yo no paré la pena y la condena va por dentro Todo pasa deprisa, yo no lo contemplo Y quien no rectifica si calla el dolor interno y claro que no pica sin agallas pa' perdernos Tantas batallas nos salpican de recuerdos Y el miedo de si falla nos hizo ir bailando Y como la falla todo dios fingiendo Y como un cardio un cambio estallando. Y ahora estamos viendo que seguir queriendo Que soy el amapola que escribe con el viento Tú el aire que movió la tinta con su cuerpo Que distinta la conquista subiendo del infierno Siempre pesimista por lo que estamos viviendo